Hoy, le pasamos la palabra a nuestro compañero de Izquierda Unida, Santi, que está todos los días con nosotras en la calle, y hoy vamos a escucharle. Es que Casco. Arracha el deón, eta Esquerri de Torre es que Gatic. Más allá del irun idílico que nos están vendiendo, ...sobre todo desde el ayuntamiento... ...detrás de cada ventana y de cada edificio hay una historia... ...una historia que no siempre es lo que nos están contando... ...son historias de vidas, muchas de ellas felices... ...con vidas acomodadas... ...pero muchas de ellas también que no lo son tanto... ...hay familias a las que les cuesta no llegar a final de mes... ...que no pueden pagar la luz, el agua, el alquiler... ...que incluso no pueden dar de comer a todos sus hijos... Familias al borde del desahucio, parados de larga duración. Tenemos una tasa de paro del 12% en Guipúzcoa, la más alta de todo Guipúzcoa. Jóvenes que no ven la manera de desarrollar sus proyectos de vida por estar parados o tener trabajos precarios y sin la posibilidad de acceder a una vivienda por los precios desorbitados de los alquileres. Personas mayores y personas dependientes que necesitan cuidados o acompañamientos. Familias que han tenido que cerrar sus negocios. Un 29% de negocios se han cerrado en los últimos seis años. Desigualdad entre nuestros barrios. En definitiva, personas que se van quedando atrás mientras el ayuntamiento no hace nada para ayudarles o mira para otro lado. Necesitamos un ayuntamiento comprometido y solidario, que atienda al bienestar de las personas, que desarrolle políticas de izquierdas sociales. ...que den solución a los problemas reales de las personas en situación de vulnerabilidad. Necesitamos también un ayuntamiento que apueste por la juventud. Que desarrolle políticas que garanticen una educación pública de calidad. Que faciliten la incorporación al mundo laboral y el acceso a la vivienda. Para facilitar la emancipación. También necesitamos un ayuntamiento comprometido con el comercio local con políticas que reactiven la economía local y la creación de empleos de calidad sostenible. Como no puede ser de otra manera, un ayuntamiento comprometido con el medio ambiente, que apueste por un plan de tratamiento de basura que nos aproxime al 100% de recogida selectiva en el 2023. Actualmente somos la, la población que más fracción de rechazo generamos en todo Guipúzcoa, que apueste por energías renovables. ...y que recupere los espacios naturales como Playa undi El PSE, con el apoyo del PNV, del PP, sus patos de sillón y demás, como nos contaba antes David... ...ha demostrado que es incapaz de gobernar para todo el mundo. En el Carrequín Podemos, por el contrario, estamos convencidos de que hay otras maneras de hacer las cosas. Creemos que otro Irún es posible, un Irún de la gente y para la gente... Un Irún donde se garantice pan, trabajo y techo como derechos fundamentales básicos. Un Irún igualitario entre hombres y mujeres y defensor de los derechos LGTBI. Un Irún sostenible, respetuoso con el medio ambiente y los animales. Un Irún un, un ir un con unos servicios sociales públicos de acceso universal y de calidad que, atienden, que atiendan y garanticen una vida digna para todas las personas. Un Irún lleno de vida. ...con un ayuntamiento transparente y participativo. Esta es la alternativa del CAREQ Podemos. Es lo que nos representa y es el compromiso que tenemos con la ciudadanía. El domingo hay dos opciones, como decía María. O seguimos mirando para otro lado, cuatro años más... ...y seguimos como hasta ahora... ...o nos ponemos a trabajar por un irón mejor. Nosotros, el CAREQ Podemos, estamos dispuestos. Nuestro programa no es solo una serie de propuestas... Es un contrato que firmamos con la ciudadanía. Hola. Ahora. Hola. Como os decía, el domingo tenemos dos opciones. O seguimos mirando para, la, para otro lado cuatro años más y seguimos como hasta ahora. O nos ponemos a trabajar desde ya por un ir un mejor. Nosotros, desde la formación Escarrequín Podemos, estamos dispuestos, estamos convencidos y estamos comprometidos. Nuestro programa no es solo una serie de propuestas, es un contrato que firmamos con la ciudadanía. Este domingo contamos contigo. Si tú también crees que otro Irún es posible, vota el Carrequín Podemos. Es la única alternativa. Es Caricasco. Salud y República.